feels like it belongs to someone else That sure represents a lot of things to a lot of people hay muchos estrenos en Disney Plus con, por ejemplo, Falcon y el Soldado del Invierno. Continuando los eventos de Avengers Endgame, en la serie Falcon y el Soldado del Invierno de Marvel Studios, Sam Wilson como Falcon y Bucky Barnes como el Soldado del Invierno, emprenden juntos una aventura alrededor del mundo que pone a prueba sus habilidades y su paciencia. La flamante serie está dirigida por Cary Scotland, con Malcolm Spellman como guionista principal. Este estreno se convirtió en la serie, cuyo estreno fue el más visto durante el fin de semana de su debut, el viernes 19 de marzo al domingo 21 de marzo, y el título más visto en este mismo marco temporal a nivel global. De esta manera el estreno de Falcon y Soldado en el invierno se suma al estreno de WandaVision de Marvel Studios y al estreno de la segunda temporada de The Mandalorian de Lucasfilm, como los tres debut de series originales de Disney Plus más vistos en sus respectivas semanas de estreno. We're gonna do it our own way. So we're partners, co-workers. Not necessarily a team. No. Leyendas en Marvel Studios es un emocionante repaso por los distintos héroes y villanos que llegarán a los programas tan esperados que se estrenarán en Disney Plus y marcan el camino a las próximas aventuras. Ya se encuentran disponibles los episodios 1 y 2 centrados en Wanda y Vision y los episodios 3 y 4 como foco en Falcon y El Soldado del Invierno. Wonder, welcome home. Vision residents, I'm gonna burn this place to the ground. Americans love stories. This story ends with a climax in space. Los Elegidos de la Gloria es una serie original de Disney Plus de National Geographic. Basada en el emblemático bestseller de Tom Wolf. Los Elegidos de la Gloria, la primera serie original de ficción de National Geographic, exclusiva de Disney Plus, sigue la increíble historia de los inicios del programa espacial de los Estados Unidos. En plena Guerra Fría, la recién formada NASA, elige a siete de los mejores pilotos de prueba del ejército para convertirse en astronautas, compitiendo por ser el primero en el espacio. Estos hombres lograrán lo extraordinario, inspirando al mundo a mirar hacia un nuevo horizonte de ambición y esperanza. Few things live forever in the soul of a country. You're heroes. John Glenn. Alan Shepard. We've got the best pilots in the United States. I know what you want, John. But it's almost like you're afraid of the competition. Conecta y yeah. canta. Conecta y Canta es producido por BTF Media para Disney Plus y conducido por Sebastián Yatra. Conecta y Canta es un reality show musical donde la música se une al talento infantil y juvenil de todo México. 40 niños y niñas participan cantando desde sus casas y son calificados por tres jurados internacionales, Kenya Oz, Mario Dom y Poncho Lizarraga, quien logre la mayor conexión musical grabará una colaboración con Sebastián Yatra y ganará Conecta y Canta. Un sueño por cumplir. Por algo están aquí en el programa, desde luego. Un premio increíble Me cantar. para un pequeño gran cantante. Es maravilloso. Su reto será el lograr conectar. De esto se trata Conecta y Canta. Mario, tú vas a tomar la decisión. Hoy Conecté con... Estoy viendo lágrimas, son lágrimas de emoción, de nervios, de felicidad, de alegría, de queso. De felicidad. Esto se llama Conecta y Canta. Un disfraz para Nicolás Con las voces de Pati Cantú, Fran Fernández, Cristina Hernández Ricardo Tejedo Tu primo Nicolás va a vivir con nosotros Y se va a quedar en tu cuarto en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se conmemora el 21 de marzo, Disney Plus presenta la historia de Nicolás, un niño de 10 años con síndrome de Down y un gran corazón. Cuando fallece su madre se debiera vivir con los abuelos y su primo David, un adolescente afligido que no tiene la paciencia para aprender a llevarse bien con él. Tendrán que resolver sus diferencias cuando Nicolás descubra un portal a un mundo fantástico, un reino en donde los sueños de las personas han sido robados.